Comer. Dormir. También podría ser así con la mano. Ellos igual lo van a hacer así más fácil, pero bueno, así, dormir. Bañarse con las, los puños cerrados, como fruta el jabón. Bañarse. Teta, es como si esto fuera la boquita del bebé. Teta. Leche. Biberón. Beber. Beber. Pañal. Vamos a hacer dos signos. Uno es un poco más complicado quizás para los peques. Es con esta configuración de la mano. Y sería como poner las pegatinas del pañal así. Pañal. ¿Y el otro... Pañal. Quizás es más simple. Pañal. Pis. También es baño. Me voy al baño, me hago pis. Caca. Galleta. La forma de la galleta. Galleta. Tortita es igual que galleta, pero más grande. Porque es más grande la tortita. Tortita. Pan. Más. Terminado. Cuando ya no quieren más. Ya he terminado. Dolor. Es importante la cara de dolor. Dolor, cuando le duele algo. Me duele aquí o aquí. Ayuda. Paseo.